Oremos, Señor Jesús, así como la mujer samaritana te pidió de esa agua en su momento, así el día de hoy te pedimos que nos des de esa agua, para ya no tener sed de angustia, estrés, sufrimientos, problemas y tristezas. Por favor, danos de esa agua para ya no tener sed jamás.